Buen día, señores. Nos informan que acaban de robar en, este, en esta marqueta, Marqueta de Freddy. a un robo aquí, vinimos aquí a, a ver qué pasó, señora. Acaban de robar. Vamos a ver. <risa> Los ladrones, señores, también mataron dos perros. Ese uno es el otro que los ladrones envenenaron para poder entrar aquí a este negocio. También ladrones hicieron este boquete, miren. Hicieron este hoyo para poder entrar, ¿verdad? Dos hoyos para entrar al negocio, la maqueta de Freddy. otra vez ahí, se lo metieron dos veces aquí, llamando a ver ese la muestra, por tanto, aquí llevamos poco. A veces la policía hace algo con nosotros. Eh, es cierto, bueno, el sistema de cámaras se la llevaron. Se llevaron dos cámaras y todos tiraron al frente. Eso es, es esa, de, la, de la alarma. La, la alarma. llevaron y la tiraron al, al frente para la finca. Ay, santísimo. Ya tú sabes. También mirando los perros. Los ¿eh? perritos los Entran por ahí, por el frente. ¿eh? Entran o sea, por el sí. Se hicieron dos A a la finca supuestamente vieron ahí, ya en los dos lados. Guau, guau. No expita ¿eh? wow, wow. no nada, más. Todavía a veces la policía estamos ya por las que de A veces la policía no ayuda, ¿eh? Bueno wow. Ok, más well, gracias. Ah. Buen día. yo sí, ando en búsqueda de esto que se lo perdió y me topo con un que yo sé que es un ladrón. Sí, estaba, estaba para la finca buscando. Sí, yo no la finca. Y me topo con ese ladrón porque es un ladrón que todo el mundo lo no sabe y andaba con un saco en ¿no? muy. Yo le pregunté que qué buscaba y me dijo que a veces si allá no nada Pero que en el instante en lo que yo me busqué atrás de los broncos Me pidió y busqué y busqué no lo vi más Se me desapareció ¿Qué usted encontró para la finca? ¿No encontró nada? La, la bocina de la... ¿La bocina de, la de alarma? alarma. alarma. Que se llevaron el disco duro, se llevaron todo Todo Bueno No hay pista, no hay bueno, tenemos Esa es la pista eso es la alambre Roto en dos partes ahí ¿eh? Y que salió la bocina para allá, que tiene que ser por ahí Que está el ladrón Ok bueno, señores, tenares, siguen sí, señor, los robos, pueden ver, se metieron por ahí, verdad, ese Boquete, va a venir para acá, allá otro, y también, por esta entrada, vean por aquí, aquí fue que ellos entraron, por aquí entraron, por aquí entraron, verdad, ahí pueden ver ustedes, señor. así ahora, señores, así está tenares, señores, en robo en Navidad.